Porque también hay que entender que, o sea, la categoría de pueblos indígenas como tal, o sea, como imaginar pueblos indígenas, o sea, no, no, no es posible. O sea, uh -huh. son muchos pueblos indígenas que coexisten en un territorio y que se les ha categorizado como pueblos indígenas en general, ¿no? Pero pues estamos los zapotecos, en el norte están los yaquis, huicholes, todo, todo, este... O sea, ellos que también ahora reclamamos los nombres, ¿no? Por ejemplo, los, los tarahumaras, pues también los huicholes, ¿no? Que, que están reivindicando su propia denominación. Y nosotros los zapotecos estamos haciendo lo mismo. Y muchos pueblos indígenas están haciendo lo mismo.